Tiburón vampiro Dudu, Tiburón vampiro Dudu, Tiburón. Yeah! Tiburón monstruo Dudu, Tiburón monstruo Dudu, Tiburón monstruo Dudu, Tiburón, Tiburón monstruo Dudu.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 Tiburón. tiburón, fantasma, Dudu tiburón fantasma Dudu, tiburón fantasma Dudu, tiburón. A escapar Dudu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 yo pasos quien se acerca, veo un zombie, oh no, veo un zombi, orán. veo un zombie. Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no, <risa> ¡Veo, <a una> vampiro! <risa> veo un vampiro, ¡corran! <risa> veo un vampiro, Es Halloween ya ni un alma hay Escucho pasos quien se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja!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 niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos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 Tres y dos.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 No la tratas así, platos, no la tratas así, platos, no la tratas Al pan agrega crema y permela, al pan todos tienen té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 Y el otro no Diddle, diddle, dample En mi joyón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 Papá te quiere ¡Eso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 Siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Seguridad en el camino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 cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió. Yankee Dudu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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Goodin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle si sí, ya así Yankee Doodle dandy. Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas